Hola amigos y amigas del Facebook, del Youtube y del Instagram Hoy tenemos una presentación nueva Compresor de aire Xiaomi, nueva versión 1S mejorada Bueno, vamos a ver qué tal es el aparato como podéis apreciar, eh, la estética es muy parecida a los botones de un iPod. ¡Hostia, es buenísimo! Presión para arriba, presión para abajo, lucecita de la linterna que tiene aquí encima y seleccionamos los modos con este lado derecho. Para bicicleta, moto, coche o, o pelotas, balones o colchonetas de la playa. Eh, cargador USB... Viene sin cable, tenéis que usar el del móvil Y aquí arriba, pues nada Solamente hay que sacarlo Enroscar Y inflar Tal como lo desenroscas Tal como lo sacas, se activa Y para volverlo a apagar Solo hace falta cerrarlo, parece un candado La verdad es que, bueno, bastante ligero dentro está la rosca podéis ver y es muy sencillo de utilizar, solamente le tenéis que marcar la presión a la que queréis darle en el botón del medio y se infla la rueda y cuando llega al número deseado pues se para vamos a probarlo Bicicleta, moto La quiero era 2,4 Y actualmente está a 2,2 Lo que no hace es desinflar Desinflar tenéis que ponerle algo El método tradicional Ahora fijaros en el botón del medio Y ya está inflando 2,3 Fijaros que hace un poquito de ruido como cualquier compresor dos con 2.3 y dos con 2.4 y ahora parará Perfecto Hace lo que tiene que hacer ¿Qué es lo que te ahorras con esto? Pues tener que ir a pagar a una gasolinera un eurito para inflar las ruedas es así de, de simple, no tiene más, más menos el modo que quieres usar para coche, moto, bicicleta o balones y la linternita que se si le das, pues bueno, se enciende esa luz de ahí que en un entorno oscuro, pues bueno, siempre va bien Y la verdad es que por menos de 50 euros la oferta que hay en Amazon, pues merece la pena sobre todo comprar la versión nueva, la 1S viene con esta bolsita donde vienen los adaptadores para aquí dentro, para boquillas de pelota y demás y colchonetas y bueno la verdad es que muy bien orificios de ventilación y aquí abajo está el indicador de carga la verdad es que muy bien pues le vamos a dar el aprobado, eh bien Xiaomi, muy bien pues nada amigos y amigas del Facebook, del Youtube y del Instagram que Dulcinea ya tiene las presiones bien <ríe> y que nos vamos a dar una vueltecita. venga, hasta luego que se me olvidaba, feliz año eh. feliz 2022